Hola, somos Adolfo Cobo y Olga Conde, profesores del Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria. Vamos a presentarte este curso de presentaciones eficaces. Antes de empezar, pues nos hemos preguntado qué puede ser una presentación eficaz. Entonces, hemos pensado que podría ser aquella que no nos deje indiferentes, o en la que siempre te puedes llevar algo, o que la recordamos a lo largo del tiempo, o la que cambia la forma de pensar o de hacer las cosas. Bueno, estamos seguros de que en tus estudios o en tu vida laboral vas a tener que hacer muchas presentaciones. De hecho, un estudio reciente calcula que se dan en el mundo laboral más de 90 millones de presentaciones con PowerPoint al día. ¿Y qué tal se hacen? Pues bastante mal. Este mismo estudio indica que el 20% de los trabajadores asiste a una presentación al día, por lo menos, en el trabajo. Y que la mitad de ellas tienen defectos muy graves. Cosas como, por ejemplo que el texto no se leía, el ponente leía directamente lo que ponía en la, en la pantalla o los gráficos eran tan complejos que no se entendían en absoluto. Por eso hemos planteado este curso de presentaciones eficaces. Pensamos que siguiendo unos pequeños consejos y sencillos pues pueden mejorar muchísimo tus presentaciones de cualquier tipo, sea una clase, una conferencia, presentar un trabajo a los compañeros o al profesor o incluso el trabajo fin de grado. Respecto al contenido, una cosa sí que os queríamos contar. No va a ser un curso para enseñaros a manejar software de presentaciones, es decir, el PowerPoint, el Keynote, el Prezi, ni tampoco nos vamos a centrar en objetivos muy específicos. Sin embargo, queremos dar un amplio abanico de los puntos que hay que tocar al hacer una presentación. En un primer lugar, nos tenemos que cuestionar la planificación. Eso que a veces da un poco de pereza, pero que es muy importante porque nos ayuda a focalizar el propósito y a tener muy en cuenta la audiencia y sus circunstancias. Por otro lado, vamos a vigilar y aprender diferentes estructuras a la hora de hacer la presentación, poniendo especial énfasis en los inicios y en los finales, para que quede un buen recuerdo. Y teniendo muy en cuenta la importancia de las historias a la hora de introducirlas en nuestra presentación. Un aspecto muy importante es la pantalla es decir, el PowerPoint o el Keynote. Es una ayuda a nuestra presentación y es una ayuda visual desde nuestro ámbito. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en la selección de las imágenes que nos van a apoyar a nuestro discurso y en la utilización del texto y el color. Y, finalmente, no nos podemos olvidar de la persona que habla. Los estudios revelan y con una estadística muy certera, que para que tu mensaje sea efectivo depende de cómo estés tú y tu actitud a la hora de transmitirlo. Entonces intentaremos manejar algunas técnicas y practicarlas para que no nos traicionan los nervios en el último momento. Exacto. ¿Y cómo va a ser el material del curso? Bueno, este curso recopila la opinión y los consejos de multitud de expertos de todo el mundo. Cada módulo tendrá un vídeo explicativo de los profesores, habrá también material de apoyo, pero sobre todo habrá pequeñas actividades para poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. En fin, creemos que este curso va a aportarte la posibilidad de que tu próxima presentación sea diferente, más entretenida y tu mensaje se transmita mucho más eficazmente. Así que nos vemos en clase. Nos vemos.